Yo el primer llamado que hago es, es a la gente allá afuera, eh, a los que estas senadoras y senadores representan. Eh, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Llevamos 11 años viviendo en el horror. Este año ha sido, eh, el, o, o apunta para ser el más violento. Yo tengo hijos, yo no quiero vivir en un país así, en un país que normaliza este nivel de violencia, de impunidad, donde los derechos humanos no son prioridad. Eh, yo creo que los militares en este país, las policías, los ciudadanos, todos merecemos una ley a la altura de lo que estamos viviendo. Si no se trata de detener las cosas para que no haya una ley, claro, todos reconocemos que algo tiene que cambiar. Eh, pero, pero tiene que cambiar este, con la pluralidad que este país se merece. Eh, tiene que cambiar eh, un país que no escucha las voces que están en contra no es un país sano, eh, nos tenemos que enriquecer de esta diversidad. Hoy hay, son, o sea, es increíble la cantidad de llamados este, a detener este proceso acelerado que, que lo único que hace es levantar sospechas. Todos queremos un, una ley, todos queremos eh, vivir en un país donde no nos dé miedo viajar donde no nos dé miedo recorrerlo por las noches, donde to todos queremos vivir en un país donde les podamos decir a nuestros hijos sí, sal al parque, no pasa nada. Yo quiero ese país eh, y yo quisiera que, que escucháramos a las voces calificadas. No podemos repetir errores que se, que, que se cometieron en Centroamérica, en Argentina. La militarización de un país no es la solución.